Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué estarás subiendo hoy Nando 28 de febrero de 2020? Un video que tendrías que haber subido hace unos tres días más o menos, o una cosa por el estilo. Bueno, eh, el tema es así, me han llegado miles de cartas a mi domicilio, me han whatsappeado más o menos unas 50.000 a... 100.000 personas, entonces, bueno, es algo que tengo que hacer porque tengo una multitud de gente en la puerta de mi casa pidiéndome a gritos que suba este video, pero, bueno, nada no. ¿quién me iba a escribir una carta, mío? Olvídate, no hay chance, no tengo a nadie, chicos, pero la cuestión es la siguiente, bueno, vamos a meternos de lleno, en serio, algo que tiene que ver con el World of tanks y que es importante, no quiero dejarlo pasar, por más que sea algo del martes y estamos a viernes, o sea que estoy recontra atrasado con algunas cosas, pero bueno, eh, lo importante es que Van a tener lo que está sucediendo Porque sé que mucha gente no le importa O no ve o no le interesa eh, Meterse a leer noticias y demás Y esperan que yo aquí Como su paladín de la justicia de World of Tanks se los, se los traslade Podríamos decirlo, ¿no? Así que bueno, su parte cambios a los vehículos De línea y vehículos de coleccionistas Repito, martes 25 para que no me digan Eh, Nando, corneta, esto es del 25 Nos estás estafando Sí, sí, ya está aclarado, ya lo dije, chicos ya no no empiecen a putearme antes de empezar Bueno, saludos tranquistas como probablemente recuerden Luego de probar exhaustivamente el nuevo balance En el Sandbox Espera um, tengo una duda ah, okay. eh, Decidimos proseguir con dos De los cambios anunciados Recuerden que habían vuelto atrás con algunos cambios Que seguramente voy a estar dejando el video por acá o por acá Para que lo puedan Ver de los cambios cancelados Que hubo en el Sandbox Pero deciden continuar con Dos cuestiones. La nueva interacción del Super T se tratará de los cambios al árbol tecnológico, ¿bien? Sí, sabemos que la lista de los vehículos de nivel 6 a 10 que serán transferidos de sus líneas a la categoría de coleccionistas es lo que más les interesa, ¿bien? Pero todavía tenemos que definirla. Una vez que lo hagamos, lo compartiremos con ustedes. O sea, todavía no está del todo definida. Sin embargo, es importante destacar que estos vehículos se podrán adquirir con créditos... ...creditillos, ¿Bien? Eh, nada de bonos, nada de oro entonces Pero esta interacción del Super test Estará dedicada a los vehículos de nivel bajo solamente De acuerdo a este cambio Ciertos vehículos serán movidos a la categoría de coleccionistas Lo que significa que podrán tenerlos en sus garajes Sin invertir un punto de EXP Eso está bueno por un lado eh, Y está bueno por el otro también Porque o sea, lo puedes tener de hecho con créditos La cuestión es tener los créditos Pero bueno Mientras que otros serán transferidos a otros niveles O sufrirán cambios de sus, en sus clasificaciones Además, añadiremos nuevos tanques al juego ¿Serán latinoamericanos? No creo, no creo, seguro que no Así que vamos, eh, Wargaming, póngase las pilas con los tanques super, super, super eh, latinoamericanos Los quiero, los quiero Los quiero en el juego Bueno, la lista de los nuevos vehículos y aquellos están siendo modificados para encontrarse por debajo Bueno, vehículos que moveremos de nivel... 12, entre paréntesis, en total El Cruiser MK1 de nivel 2 a nivel 1 El Cruiser MK2 de nivel 3 a nivel 2 El Cruiser MK3 de nivel 2 a nivel 3 O sea, lo suben El Cruiser MK4 de nivel 3 a nivel 4 No entiendo nada porque estos Cruiser nunca los jugué Valentine, ¿qué mi querido Valentine? ¿Se va del nivel 4 a nivel 3? Sí, mejor porque tenía, si no mal recuerdo, un cañón de tier 2 y el, nivel, y el nivel 4 como que se complicaba un poquito entonces no podía ser un carajo Un carajo Bueno, Valentine's AT De nivel 3 a nivel 4 Ok, el Crusader eh, De nivel 5 a nivel 6 Ok, bien, el Crusader, me gusta Bien, de nivel 5 a nivel 6, lo suben un nivel El Covenanter de nivel 4 a nivel 5 Ok, el BT7 Que no me acuerdo que era, si una vez lo jugué me parece De nivel 3 a nivel 4 El KB1S de nivel 5 a nivel 6 Interesante KB1S, vamos a tener que tener mucho cuidado Porque ese eh, KB1S, justo ese eh, Estaba en su nivel Bastante, bastante bien, no sé si le van a hacer algún tipo De modificación, o lo van a mandar Así, lo suben y que sea lo que Dios quiera Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, el A20 de nivel 4 nivel 5, este es el ligero Si no mal recuerdo Su 76 de nivel 3 a nivel 4 vehículos a los que les asignaremos un nuevo tipo en total, 5 cruzader, tanque Pablo Ramírez Cortés, agregó dos fotos en World of Time Latinoamérica oficial, gracias, ahora después lo veo cruzader, de tanque mediano a tanque ligero T-54E1, de tanque medio a tanque pesado el 3001 h malísimo de tanque pesado a tanque medio me parece muy bien porque... No era un tanque pesado, evidentemente. Le entraban, pero todas. Le tirabas una piedra y se hundía. El bk 3001 p Mi tanque medio de tier 6. Que le saqué las marquitas. Eh, ¡A tanque pesado! ¡A tanque pesado! Tenía 75 de blindaje frontal. ¿Frontal? No sé si... Tanque pesado. Bueno, se movía como un pesado rápido. Y como un mediano lento. O sea... Es un híbrido, digamos, termina siendo un híbrido Podés sacar algún que otro rebotín Más que nada si mostrás solamente la torreta Porque tiene el pantelete bien puesto y gigante Pero tiene una cupulita que no está mal No es un mal tanque el bk 30 1 p Lo malo es que es muy grandote tenés mucho, mucha masa corporal para tirarle en esos chapas rectas que tienen los alemanes Entonces se las clavas y todas bueno, vehículos, cre eh, cld cld cld cld. vehículos que agregaremos al juego 3 en total El BT-5, un tanque soviético de nivel 3 ¡Wow! Un nivel 3, ¿qué me interesa? El BT-2, que es un nivel 1 qué? No sé ¿Qué entones? El T-6 Medium, un tanque estadounidense de nivel 4 Ahí ya empieza a interesarme un poquito El nivel 3 no me interesa, la verdad que Bueno, no, no quiero ser despectivo con nadie Pero aquí me interesa un nivel 3 Bueno, no importa Hay gente que jugará nivel 3, supongo una cosa es que... Bueno, no me voy a extender porque después termino hablando y se hace un video de una hora. Respeto si hay gente que le gusta jugar nivel 3. Listo, termino ahí. Cavalier, un tanque mediano británico de nivel 5 que se parece bastante al Cromwell. El Cavalier se va a parecer bastante al Cromwell. Pero el Cromwell no lo sacan. Bueno, no importa. Eh, no hace falta decir que todos los vehículos mencionados serán balanceados. Ahí está, claro que sí, claro que sí. Wargaming, así me gusta, balanceados, carajo. De hecho, es por ello que ingresan al Supertest. Tengan en cuenta que ninguno de estos cambios está definido y puede que haya más modificaciones. Más imágenes aquí, más imágenes aquí. Y a ver qué opina la gente. Jordi Zaid Guilen, va a aparecer el Blitz. Como dice, eh, dice, a diferencia de Blitz, Jordi, no tenemos intenciones de quitar los vehículos del juego, solo cambiar su método de obtención. Claro, exactamente como responde él, no es que lo van a sacar, sino que garpando lo que tengas que garpar por lo que valgan por créditos. Ah, mira fan destacado, qué lindo. Daniel Aranda, voy a echar de menos a mi Cruiser 2, lo más seguro es que le quiten el supercañón Derp. Bueno, eso es una de las cuestiones, que van a modificar seguramente los... Los tanques que de hecho dijo que van a estar rebalanceándose Por eso no es que al KB1S Se lo van a tirar ¡aja! libremente Y felizmente andado a un tier 6 Y que te hagan bosta No, no, no, por eso Entonces eh, está muy bien que los rebalanceen Para que sea más equitativo Ramón Cabrera nos dice Me imagino que los tanques de colección tendrán la oportunidad De disputar un torneo propio Nunca Nadie dijo eso donde no haya... Felo González agregó dos fotos seguros están en Latinoamérica ¿Cómo están los chicos Seguro están en Latinoamérica oficial? Me encanta, son muy activos eh, Donde no haya tanques de que fueron prototipos Un evento así daría lugar a más tanques de este tipo, saludos Gracias por tus ideas, perfecto ah, sí, es una idea, está muy bien Hola, sería muy genial, muy genial Que extendieran el pelotón porque tres son muy pocos Ojalá se pudieran hasta cinco Para poder jugar con todos tus amigos, saludos más allá de cómo eso impactaría en las batallas, Brian, esa posibilidad perjudicaría a los tiempos de espera y a las reglas de creación de partidas del matchmaker, del emparejador. Si tengo alguno de esos 89 que serán eliminados, ¿qué me darán si lo tengo y me lo quitan? Si ya los tienes, se quedarán contigo, Diego. Eso nos preguntó Diego Wilfredo Oulish. Bueno amigos, básicamente eh, es una noticia que, que no me parece mal, la verdad que me parece bien que hagan incluso algún tipo de, de cambio de vez en cuando para renovar y para echarle un poquito de algún vientecito fresco al juego porque si no siempre termina siempre exactamente todo lo mismo y me gustaría que ya sea 9 de febrero para poder jugar estando sentado en esta silla durante 8, 9, 10 o 14 horas al día jugando frontline. Revisión el negro Bueno amigos, eh, muchas gracias a todos pollos que están ahí del otro lado Se los quiere mucho, muchísimas gracias por todo Espero que les haya servido, que les haya gustado Estoy re despeinado, me acabo de levantarse un rato, son las 4 de la tarde Así que imagínense cómo vengo de estos días que estuve muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy eh, atareado Cuestiones personales que tuve que realizar Por eso no es que no subí un video en estos últimos 3 días o 4 días Así que, bueno, pero igualmente ayer subí un video del Wansu, así que pueden verlo tranquilamente Y hoy a la noche seguramente vamos a estar jugando el video Vamos a estar jugando el video, ¿qué decís, Nando? Vamos a estar jugando el torneo Esa me dolió, boludo, esa me dolió eh, Vamos a estar jugando el torneo de streamers que lo organiza el señor Vergara21 Así que seguramente vamos a estar ahí con mi equipo, con el señor A ver, no me quiero olvidar de nadie porque después me dicen Eh, Nando, pero no me dijiste a mí, no me nombraste El señor, vamos a ir con línea de tres eh, en el arco va a ir eh, eh, pone que voy yo al arco él. Me sacrifico por el equipo Voy yo al arco, somos jugadores, siete jugadores Voy yo al arco, línea de tres. Lo tenemos a Kuche, a Harold De marcador central y a Muña de lateral derecho Doble 5 Vamos a jugar con Dens Ahí en la mitad de la cancha y con el señor Shigure TV También, otro streamer que estremea ahí en Face, y después arriba vamos a ponerlo de 9 de área, ahí a lo Martín Palermo, a lo Batistuta, a lo Mbappé, no sé, como quien quieran ponerle ustedes, a algún 9 de área ahí central, al señor Jimmys, que va a estar jugando nuestro equipo seguramente, y esperemos que toda la responsabilidad caiga sobre él, porque este equipo depende pura y exclusivamente del señor Jimmy así que espero que se sienta muy presionado y que juegue bastante, bastante bien, si no, lo vamos a, eh, a meter en una parrilla y lo vamos a cocinar. No, mentira chicos, los quiero mucho Muchas gracias a todos y espero verlos esta noche Seguramente en el torneo de streamers eh, Los amo y gracias a todos por las cartas Que me enviaron acá a mi, a mi dirección A mi casa, les mando un beso enorme Y nos vemos en la próxima, chau chau